Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y en este vídeo quiero hablar sobre qué hacer en el caso de que un cliente no pague tus servicios como community manager o como redactora digital. Te voy a explicar algunas cuestiones importantes a tener en cuenta para prevenir este tipo de situación o para estar preparado y también qué hacer si te sucede esto.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 Como te decía al principio de este vídeo, aquí quiero hablar sobre qué hacer cuando un cliente no paga tus servicios de community manager o de redacción digital. A muchos emprendedores nos ha pasado tener que atravesar este tipo de situaciones tan complicadas y realmente es muy importante estar preparado independientemente de que aún no te haya sucedido esto, que espero que sea así. Yo voy a contarte en este vídeo mi experiencia, lo que yo he hecho y también lo que me han recomendado expertos. Yo siempre ante este tipo de situaciones trato de asesorarme con personas que puedan realmente ayudarme a salir de esta situación de la forma más sencilla y de forma aerosa así que en este vídeo te voy a contar todo ello en primer lugar lo que quiero es darte alguna serie de recomendaciones que te van a ayudar si tienes que atravesar este tipo de situación si eres community manager es muy pero muy importante que trabajes con un contrato. ¿Por qué? Porque en este contrato estará todo detallado acerca de tu servicio. El servicio que ofreces, a quién se le ofrece, quién es la persona responsable de, de ejecutar el, el pago, qué es lo que tú le estás eh, brindando, cuánto dinero le vas a cobrar por ese servicio y muy, muy importante, las condiciones de pago si es transferencia, si es efectivo, eh, dentro de qué días se va a realizar ese pago y qué sucede también si el pago no se realiza en los días que se había pactado. Yo, por ejemplo, en mi contrato tengo un recargo. Mis pagos o en realidad los pagos que realizan los clientes, lo que yo pongo como condición es que se pague entre el día 1 y el día 10 de cada mes. Si un cliente Paga fuera de esos términos, se aplica un tipo de interés por cada día adicional que se demore. Evidentemente también somos flexibles. He tenido casos de clientes que me han avisado, oye mira es que tengo un cheque pendiente y voy a pagarte el día 12 y como ha sido así no he aplicado este tipo de cargo, pero bueno esto ya corre a cuenta de cada profesional, cada uno puede tomar la decisión que considere. Sin embargo, es muy, muy, muy importante contar con un contrato. Este contrato te va a hacer sentir más seguro. Ahora, la pregunta más habitual que me hacen es, ¿tener un contrato va a evitar que no me paguen? ¿Va a hacer que no me paguen? Eh, ¿Voy a poder evitar esa situación teniendo un contrato? Pues, lamento decirte que no. Tener un contrato simplemente te va a cubrir, ante esta situación, si tú tienes que llegar, por ejemplo, que bueno sería un caso ya un poco extremo a acciones legales, pues por lo menos podrás tener un contrato en el que demostrarás que tú eras una proveedora, un proveedor, que le brindabas tal servicio a tal persona. Por lo tanto, por eso es importante tenerlo. Ahora, si el cliente no te quiere pagar, pues ya eh, es algo que el contrato no puede hacer absolutamente nada, pero sí que es importante tenerlo, es fundamental. Además te da eh, otro estatus de, de profesional, ya llegar a un cliente y presentarte con, con un contrato, yo al menos desde mi experiencia personal puedo decirte que ya el cliente te percibe de otra, de otra forma, pero bueno, también depende del de tipo de clientes. Por otro lado, otra cuestión que también es eh, importante si vas a empezar a trabajar con un cliente nuevo es que tomes ciertos recaudos. Yo generalmente suelo averiguar entre profesionales cercanos si alguien conoce al cliente que voy a tomar. Eh, algunas veces me sucede que, que sí, me ha sucedido que sí, otras veces nadie tiene ninguna pista de este cliente por lo tanto es importante tomar los recaudos necesarios para pasar un, un mal trago yo lo que hago es cobrar tres meses por anticipado a mis clientes de redes sociales porque en primer lugar que considero que es el tiempo en el que yo puedo demostrarles algún tipo de resultado si un cliente después de un mes de de haber yo trabajado haber desarrollado una estrategia y haber implementado una serie de acciones en sus redes. Me dice que va a cancelar el servicio porque no está viendo resultados. Pues es que no me ha dado el periodo de tiempo necesario que yo requiero para poder mostrarle eh, lo que realmente lo que pueden hacer las redes sociales por su negocio. Es cierto que en un mes algún cambio puede notarse, pero es muy mínimo. A mí me gusta tomarme tres meses siempre, tres meses eh, que en los que yo me pongo en la camiseta de la empresa y son tres meses en los que yo puedo dar un resultado. Por lo tanto, cobrar estos tres meses es una forma también de eh, estar un poco prevenida yo como profesional porque también lo que hago es, son tres meses en los que si caigo en manos de un cliente que lo único que quería era ver cómo yo trabajaba, pues por lo menos ya me habrá pagado tres meses de, de, de trabajo. Por lo tanto, haberle vendido mi estrategia a cambio de tres meses me sale mucho más rentable que si este cliente solamente me pagara un mes y listo. Esta es otra forma de estar prevenido ante este tipo de situación. En el caso de eh, los clientes que tengo como redactora digital es totalmente distinto o al menos yo lo manejo de otra forma totalmente distinta porque son clientes a los que les cobro el 50% por adelantado y el 50% al final. Esto evidentemente como vengo diciendo a lo largo de este vídeo es mi experiencia personal y tú puedes hacerlo de esta forma o de otra. Yo lo hago así porque cuando un un cliente me pide un encargo, que yo redacte algo, yo me pongo a trabajar y si llega a haber algún cambio o si llega a haber eh, algún, algún inconveniente o el cliente quiere cambiar, pues eh, si el cliente me cancela, yo ya habré cobrado el 50% del, del trabajo. Por lo tanto, también es una seguridad para mí. Ahora pasemos a qué hacer en el caso de que el cliente no te pague. Eh, aún habiendo tomado todos estos recaudos o habiendo cobrado el 50% y no te pagan el 50% restante o habiendo te, eh, trabajado con un contrato habiendo presentado un contrato firmado entre cliente y proveedor y aún así no recibes el pago pues en primer lugar eh, evidentemente lo que todo el mundo te aconseja es tratar de resolverlo directamente con el cliente es muy, muy importante que todo, todas esas comunicaciones las dejes por escrito. Envía un correo electrónico en el que quede eh, la, la huella digital de que estás reclamando un pago, de que hay un inconveniente. Has brindado un servicio, no te están pagando. Pues, en primer lugar, vamos a tratar de hablar con nuestro cliente y de resolver esta este malentendido esta situación de la forma más cordial posible sin embargo si el cliente sigue sin sin responderte o te dice que sí que te va a pagar tal día o tal otro ya pasamos a un tono un poco más eh, serio yo en este caso lo que hago en, esta segunda, en este segundo correo, porque en el primero simplemente pregunto oye, es que se ha pasado la fecha, han tenido algún problema, ha sucedido algo, no he recibido el ingreso. Entiendo también que puede haber habido algún error, me ha pasado con un cliente que le había transferido eh, mi dinero a, a otra cuenta y me lo me envió el, el comprobante, mira... Y ahí nos hemos dado cuenta, por lo tanto, el, el primer contacto no tiene que ser al choque de oye, no me has pagado, ¿qué ha pasado? Eres un sinvergüenza, sino eh, es un, un primer contacto amigable. Ya el segundo contacto es un contacto más serio, si no te han respondido o te han dicho ah, sí, luego te pago, pues ya es un segundo contacto un poco más serio en el que tú ya le recuerdas al cliente que hay un contrato o que hay... Eh, un presupuesto con eh, un documento de conformidad firmado en el que él se había comprometido a hacer eh, el pago de la suma de tus servicios y no lo está realizando y que recuerde que yo como trabajo con recargos que recuerde que cuanto más tiempo demore más se va incrementando el recargo porque además mi recargo es diario es decir no es lo mismo pagar el día 12 que pagar el día 20 el recargo corre por cada uno de los días por lo tanto cuanto más se demore más va a tener que liquidar así que ya este es un segundo contacto un poco más serio y ya en tercera instancia en tercera instancia yo lo que hago ya es directamente decirle al cliente que eh, ya me he comunicado con él, que me habían dicho X cosas, si te han dicho algo o directamente que no te han dicho nada, que no, no responden a tus, a tus mensajes, a tus correos y que ya eh, tomarás otro tipo de acciones legales. Yo en mi caso trabajo siempre con la asesoría de un abogado, por lo tanto ya cuando llego a este tipo de, de situaciones directamente como tengo un seguro y demás, directamente se los paso y los gestionan ellos por mí. Si no es tu caso, pues puedes también asesorarte con algún profesional y saber qué hacer. Ten en cuenta que si eres eh, un profesional autónomo, aquí en España tienes un asesoramiento legal cubierto dentro de tu cuota de autónomos y a la que puedes acudir. Hay unos límites de facturación dentro de los cuales esta asesoría está incluida y dentro de los cuales sí, pero tienes que pagar. Entonces te conviene asesorarte y eh, acudir a, a profesionales expertos que puedan ayudarte. Y eh, en el caso de que no, no, no quieras realizar este tipo de, de, de acciones, Sí te recomiendo que ya te pongas en un plan un poco más serio con tu cliente y que le digas y que le vuelvas, si es necesario, a reenviar toda la cadena de mails en los cuales tú le has solicitado ese pago y no están haciendo caso a tu eh, pedido, a, tu, a lo que te corresponde en realidad, que es recibir ese pago. En cambio, si eres redactor digital o bueno, redactor de, de, de textos, la cuestión cambia un poquito porque yo ya en este tercer eh, mensaje directamente lo que hago es notificarle al cliente que como creadora de contenido como, como redactora el derecho de propiedad de el texto es mío es mío hasta el momento en el que él me paga por lo tanto si ese cliente no termina de cancelar lo que vale, el, el artículo, la guía o lo que sea, tú mantienes el derecho de propiedad intelectual de ese material. Por lo tanto, se lo puedes avisar. Entonces, yo en esta situación he tenido un, un inconveniente el año pasado con un cliente y se lo notifiqué. Oye, mira, has publicado este material en tal periódico y tienes que saber que evidentemente ese material me corresponde. Por lo tanto, es o pagarme y zanjamos el problema o vamos a eh, tener un problema más grande. La cuestión es mantener la calma, ser cordiales, pero serios no pierdas eh, los nervios no te eh, exasperes no te eso hazlo pero eh, yo lo hago en la ducha de casa pero no con en el cara a cara o en la llamada telefónica o en el correo electrónico con tu cliente y esto que acabo de decir de la llamada es importante porque si tú vas a hablar de este tema por teléfono yo lo que te recomiendo y lo que yo hago es una vez finalizado el contacto telefónico envío un correo electrónico tal como hemos hablado telefónicamente en la llamada de hoy a las 9 de la mañana hemos quedado en que me has dicho que recibirás el pago x día y me pagarás tal otro y dejo todo por escrito siempre todo por escrito tener todo por escrito es realmente uno de los mejores tesoros que podemos tener porque es nuestra prueba de todo lo que estamos diciendo y nos va a cubrir si tenemos un inconveniente mayor espero que este vídeo te haya sido útil me he extendido bastante pero es que realmente este tema es bastante delicado y quería darte todos los consejos posibles si crees que ha faltado información, déjame un comentario si has tenido algún inconveniente de este estilo y no sabes qué hacer. No soy una gran experta, pero puedo ayudarte desde mi experiencia personal y aconsejarte y también recomendarte a quién, a, a quién acudir. Y por supuesto, si quieres proponerme alguna otra temática para estos vídeos, estaré encantada. Déjame tu comentario. Siempre a fin de mes hago un vídeo a pedido de mis seguidores con una de las dudas que me planteen, así que ya sabes, será un placer verte de nuevo por aquí la semana que viene, espero que te suscribas y que actives las notificaciones de mi canal, no te olvides, además empiezo a tener más material en este canal, así que yo que tú me suscribiría, nos vemos el próximo lunes.